Hoy cambiamos el foco de un forfusion 2012 amigos. Este Me evité la desarmada porque, porque es un poquito tedioso pero ahorita les digo qué es lo que tienen que quitar para poder este.. Para poder que este, remover el foco. en este caso quité las, las luces bajas. Aquí ya puse el nuevo foquito. Lo voy, a, lo voy a instalar aquí. Ya como es. Y aquí ya tienes un segurito donde mola aquí en la en la ranura de la lámpara ahorita les enseño qué es lo que tienen que quitar para para este desarmar el foco completo aquí ya metí el foquito el foquito que del forfusion sería este este de la lámpara de la bombilla esta este sería el foco que, que se había fundido. Ahora les enseño qué fue lo que desarmé. Y bueno, aquí le vamos a poner su tapita, en la que sella el foquito. Aquí, sellamos. Ya para que quede instalado el foco. Ya, ya quedó. Ahora les enseño qué fue lo que removí. Bien amigos, para cambiarle el foco a, a un Ford Fusion 2012 Vamos a hacerlo este súper rápido para evitarnos tanto de, este estar desarmando y todo, este que se consume mucho tiempo Vamos a, a quitar este tornillo Este Aquí trae otro Aquí trae otro Aquí trae otro Yo los quité previamente para evitar este mucho tiempo este también este y este de aquí vamos a desarmar este que es el que amarra la lámpara y de aquí vamos a quitar otro que va aquí aquí va pueden este, desprender la, la defensa acá trae unos seguros de este lado este o si tiene una rachita una, una llave de media o aquí con este la desarman. Aquí pueden ver que está un tornillo. Aquí va un tornillo. Este tornillo es el que amara al foco. Para cambiarle la, la, la lámpara ya sea esta que esté fundida. O las altas o los cuartos dependiendo de lo que vayan a cambiar. Yo lo desarmé previamente para evitar este así como les digo pérdida de tiempo. Entonces ya una vez que destornillen todo esto. Esto solamente lo hacen hacia enfrente. Y les quedará. Este. Ya aquí libre para maniobrar. Esta lámpara lo único que van a hacer es. Jalarla hacia afuera. Hacia afuera. Y, y saldrá el foco. Entonces ahí es donde ya van a poder cambiar ustedes. Las lámparas que vienen aquí atrás. Una, dos y tres. Por la parte de abajo. Pero sacando el foco. Esto es para hacerlo más rápido amigos. Es para que tengan una idea de cómo cómo quitar este el foco ya sea este o sea el otro o este o este lado y ya sea para que cambien las bajas o las altas o los cuartos es el mismo procedimiento desarman los tornillos que les comenté y el foco lo jalan hacia afuera y ya en la parte de atrás está lo que es este donde van los focos y bueno amigos espero que les ayude un poco este vídeo para que puedan cambiar la lámpara más fácilmente. Y nos vemos en la próxima.